Hola, qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos. Qué alegría podernos encontrar en este momento de oración, en este espacio de meditación y preparación para vivir nuestra jornada. Qué alegría mis queridos hermanos, me alegra mucho poder tener este espacio. Vamos a darle gracias al Señor, a iniciar nuestro día agradecidos con Dios. El Señor en su infinita bondad, Él con su inmenso amor, ha confiado en nosotros, la vida, la fe, y tantas, tantas bendiciones. Sea este el momento para decirle a Dios gracias. Señor, gracias por todo. En tus manos me pongo. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 1, y luego del versículo 7 al versículo 14. Un sábado entró Jesús en la casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos propuso Jesús esta parábola cuando te inviten a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú y vendrá el que os convido a ti y al otro y te dirá cede el puesto a este. entonces avergonzado irás al último lugar al revés cuando te conviden vete a sentarte en el último lugar para que cuando venga el que te convido te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque te corresponderán invitándote también. Y así que harás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos hermanos Esta palabra hoy nos está invitando a ser humildes Uy cuánta prepotencia se nos mete de vez en cuando Nos volvemos arrogantes, ponentes ¿Y de dónde queda todo eso mis queridos hermanos? ¿Dónde queda el dinero? Nos morimos y otro lo va a disfrutar ¿Dónde quedan nuestros bienes materiales? Nos morimos y otro lo va a disfrutar pasan los años y los estudios se nos olvida hasta está hasta como nos llamamos muchas veces seamos humildes si dios le ha dado algún dinero sirva ayude sea feliz si dios le ha confiado un saber una cualidad un talento sirva ayude al que pueda no sabe mañana cómo sean las cosas amado señor en tus manos nos ponemos te damos gracias por este inmenso día bendice nuestra jornada nuestro trabajo Bendice nuestros proyectos. Bendice nuestra familia. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos. Feliz domingo.